Bueno hoy vamos a hacer que hubiese pasado si Mike no moría ya que este usuario también la pidió bueno para que este hipotético caso sea posible tendremos que hallar un caso en el que mike hubiese llegado a sobrevivir como vos tal vez si se hubiese quedado quieto y hubiese avanzado de espacio al titán si me subiste olvidado de dar las órdenes que maten a mike entonces habrían llegado algunos otros soldados y lo hubieran rescatado y seguramente como lo encontraron herido no lo habrían permitido ayudar por lo que el arco del incumplimiento se trata de manera igual ahora viene el arco de la insurrección en el arco del la insurrección. Erwin Smith es llevado a juicio, mientras que dentro de la muralla rosa el escuadrón antihumanos de Kenny se enfrenta a Levi y los suyos entre los que se encuentran Mike. Mike mataría a varios miembros del escuadrón Kenny y se repartirían la mitad del escuadrón antihumanos de Kenny para Levi y la otra mitad para Mike. Fue difícil pero lo lograron y la policía Mike como acelerar el trabajo hizo que Armin no sintiera el remordimiento de matar a otra persona porque Mike lo hizo primero por lo que este secuestro de Eren de historia fracasó por lo que tendrían que intentarlo de una u otra manera pero aún con todo creo que el golpe de estado sí si o sí si se iba a dar, solo necesitaban que Rod no recuperara su poder titán y con el cuerpo antipersonal no ocupado, habida habido una guerra civil para ello, aquí tal vez habría Eren que transformarse en titán dentro del muro para eso y aunque el cuerpo antipersonal muere en la historia original, aquí serían encerrados, ponen a historia Reis como reina y hace las reformas de la historia original, por obvio razones rod escapa para que no lo encuentren tras enterrarse del golpe y no se enterran que el genocidio de los reyes fue a manos del papa de eren con mike y su super olfato habría podido oler a el titán cuadrúpedo a distancia pudiendo ser capaz de seguirlo y advertirle al cuerpo de explosión que alguien los está espiando por lo que el cuerpo de exploración estaría más preparado siguiendo esa lógica mike y Levi habrían acabado con el titán simio pero entonces vendría el titán cuadrúpedo de afrontarlo pero por la rapidez del cuadrúpedo muerde y le arranca las piernas, mientras que Levi logró cortarle la pierna al titán cuádruple, y muere desangrado. Sí señores, lo siento, pero leyendo comentarios de Amino, May no habría pasado de aquí, pero su sacrificio no sería en vano. Entonces del barril de Piet sale y Mir mira a Zeke y mira agarra salva a rainer ya perdón pero no pudo salvar a Piet, se retira por órdenes de Zeke por lo que, después de debatirse entre si salvar a Armin o a Erwin, Piet es devorada por Armin. Después de eso van a leer los diarios y se enteraron de toda la verdad sobre el imperio de Marley, así que como en la historia original, regresan a la capital, informan de más allá de los muros, lo comunican por medio de periódicos pasan cinco años. Eren ataca la cuidad de Liberio y explota en frente de Bertol, así logró provocar al titán martillo de guerra. Con todo eso llega el titán simio, en la mandíbula y acorazado a la cuidad que se ha convertido en campo de batalla también en el muelle. Están llegando los barcos de refuerzos Marley en Aos. antes de que puedan embarcar son atacados por el titán cuadrúpedo de Armin, para la defensa de Marley frente al cuerpo de exploración que había aparecido repentinamente con lanzas relámpago equipadas en armas semiautomáticas. Reiner protege a Zeke, el cual puede ser el más peligroso por su buena puntería, y por Co, quien se había devorado a pie protege a Reiner. Para acabar con los barcos marleyanos se necesitaría una variación del asalto que hacen en el arco final, usando la imaginación supongo que el titán carguero puede traer explosivos finalmente acabó con los barcos y viene saltando a recoger a sus camaradas porco lo reconoce han matado a Piet, se enoja y va corriendo a toda velocidad y se enfrenta a armin y porco está ganando pero al salirse de la fila los soldados pudieron acercarse a reiner para lanzar a sus ojos y cegarlo para después destrozar su armadura en la cara y desorientarlo y después inconsciente a reiner y aparentemente matarlo hace que y entonces mientras armin y porco peleaban él en vez que el titán aramer se había levantado de una desnucada que le hizo mi casa, pero la derumba al cortarle el cordón, sin soltarse agarra a Porco, Porco se defiende y logró cortarle Eren, se da cuenta de la fuerza de sus garras, es capaz de romper el cristal de Tiber. Empieza a llegar el zeppelin para la retirada. Con una casi precisión del tiempo, Levi aprovecha que derivaron a Reiner para secuestrar a Zeke. Punto y llevarlo discretamente al zeppelin. Porco viendo al cepelín y dice no que no permitirá que huya ni se lanza para derivarlo, pero su sorpresa fue que él fue derivado por Mikasa cortado los tendones y cae. Entonces Eren iba a usar a Porco como abre la Tasm, pero entonces Reiner que se estaba regenerando recupera la vista y dice no. Va a toda velocidad, para recibir un golpe de Eren pero alcanzó a tomar a Porco. El piso y en donde estaba Bertol sale el titán colosal y dice ya no tenemos oportunidad, tenemos que retirarnos ahora así que era en golpe a Rainer haciéndolo ir hacia un lado y sube al cepelín en el cepelín. De las manos del titán colosal sale Falco, recién saldría, así que por eso la única persona que se mete al cepelín para matar a Sasa es Gabriela y más con Colt como único testigo. En esta ocasión la es Rita Tiber está viva y como en la historia original. En el zeppelin la reacción a la muerte de Sasa no fue ni de tristeza ni de furia, sino la molestia como si se enterara que sus visiones son de un futuro predestinado inalterable. Zeke cuenta su historia a los eldianos, mirándolos con recelo. Son separados, pero eventualmente Zeke usando a los marleyanos leales a su causa que han ingresado por medio de los barcos estos cinco años para ganarse la confianza del día. Intoxicaron a los guardias de Zeke, los cuales con un grito convierte en titanes para liberarse, la única excepción fue Levi, pero Levi es más peligroso, el cual termina desmembrando a Zeke y colocándolo frente a una lanza relámpago, sin que el mismo Zeke se espere sobrevivir, se suicida casi matando a Levi pero siendo revivido por Mirfrist. De modo similar. Eren que había sido encarcelado por haber causado la guerra se escapa de prisión y junto a sus seguidores va a rumbo a Shinganchina donde había acordado encontrarse con Zeke, al llegar, podrá haber ido a por Gabi Braun la cual fue capturada desde que se negó a quitar su banda para encubrirse y volvió a ser capturada después de matar a su guardia previo con un ladrillo en una media. Pero no. Hablaría con Armin y Mikasa diciéndoles que los odio, pelea y broncas por aquí. El ejército de Marley se enfrenta a las defensas del día. Ahí llega Zeke y convierte a la guardia de Shinganchina en titanes, Reiner y Porco sin un Eren o Aramer, si podrían entre los dos contenerlo juntos, solo los tianes estorbarían y Zeke debería ayudar a Eren con su puntería lanzando escombros de muralla, entre la destrucción se destruye la celda y Gabi escapa de prisión. Y corre hacia Reiner, Reiner al ver a Gabi pero los titanes se van cuando hacen una señal y Bertolt salta, cubriendo Reiner a Porco y entre Bertolt. Reiner abriría su mano sacando de ahí a Gabi, a quien pudo salvar antes de que Bertold explotara. Sería Porco quien tendría que pelear contra Zeke, odiándolo por traidor. Yo confiaba en usted, era mi ídolo bajando las fuerzas de Marley, Col recoge a Gabi y no la deja ir a la pelea. Así que el retumbar no se formaría entre tres partes, solo dos al eventual pacto entre Eren y Zeke. Donde en una batalla de ideales gana Eren activando el retumbar, haciendo retroceder y huir a las fuerzas de Marley y viéndose en la necesidad de huir y los marleyanos que se quedaron, Reiner, Bertold, Porco, con el retumbar se liberó Annie. Aquí habría un reencuentro entre Bertold y y tomar los barcos de los jueguersistas para ir a Marley y a enfrentarse a Eren no sería problema. Llegar hasta Eren, desde aquí como vencerlo? al jugar por cómo se formó, el Hipertitán tiene dos puntos débiles, uno formado por Eren y otro por Zeke donde están también otra situación sería acercarse a Eren, sin un titán volador lo mejor que podrían hacer es robarse un cepelín y saltan desde ahí con Bertold, esperando que entre ellos se amortiguen el golpe serían atacados por los titanes de generaciones anteriores, siendo el que más aguante Bertold, Armin con su titán carguero no duraría mucho y sería tragado por algún titán colosal previo y dentro de los caminos invisibles convenza hace que que se suicide mostrando su posición y que sea rebañado por Levi a la vez dándole control a los tianes anteriores, para que ayuden luego solo sería acercarse a Eren o lo que queda del titán sin cepe que es un titán colosal, aquí irónicamente, habría iniciado la serie con el titán colosal y terminado con el titán colosal de Bertolt y atacar la nuca de Eren para muera y el retumbar se detenga así aunque el mundo no olvidara su desprecio por los eldianos no atacarían la isla por un tiempo, y sería irónico que el mayor genocidía de la historia, Eren el eldiano haya sido detenido por otros eldianos comandados por su mejor amigo, los cuales después pasaron a ser embajadores de Marley en la isla. O al menos Reiner aunque Bertolt Dianie posiblemente habrían regresado a Marley con sus parientes, porque ni loco se queda en esa isla y posteriormente se extermina la humanidad a sí misma, fin.